Hoy leemos de Roberto Pairó, Vindicación. Hoy en día, se quiere garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos que orienten hacia el cumplimiento de la igualdad en ámbitos públicos y privados, pero... No siempre ha sido así. Roberto Pairó en su cuento nos muestra a una mujer valiente escritora que tiene muy claro cuál es su postura ante lo que acabamos de decir. Y ya damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Jorge estaba persuadido de que una literata no era una mujer como todas las demás, pero buscaba la ocasión de convencerse de ello. Casualmente, por aquellos días conoció en cierta tertulia a la señora de Palmares, una de esas mujeres prodigios que reúnen el talento de un hombre, la belleza de un ángel y que, como lo supiera amante y hasta cultivador de las letras, le había rogado la visitara. El joven lo prometió con gozo, disponiéndose a descubrir su misterio como él lo llamaba, para lo cual se proponía visitarla en la primera oportunidad. En cuanto a ella, tenía dos notoriedades bien distintas la de sus escritos y la de sus costumbres. La una excelente, la otra mala. Se decía de ella cosas horribles. Engañaba a todo el mundo. Le gustaba abrazar al felicitarlos, por supuesto, a los jóvenes. Cambiaba de amantes, como de días, la semana, y como de fechas el mes. Nunca se mostró reacia a ningún galanteo y por fin dio margen a que, cierto francesito disgustado, ignoro por qué, la llamara epigrátimamente Madame Tutlemont. A decir verdad, no faltan personas bondadosas que digan, aún hoy que mucho de eso es cuento, pero como es posible o por lo menos difícil poner la cuestión en tela de juicio, lo mejor es dejarla para otra oportunidad. Por otra parte, Soledad Palmares era una mujer más que bella, divina. Cierto que carecía de esa hermosura indecisa de las vírgenes adolescentes. No era la mañana pero en cambio era el mediodía con todos sus magníficos resplandores. Fernández Espiró pudiera él solo retratar sus ojos negros en que hay aún resplandor de luna mezclado a rayos de sol. Después, aquellas amplias formas de Venus, aquel cuti de terciopelo blanco, Aquella modelación exquisita de la carne, aquellas líneas curvas acabadas de un rasgo, sin vacilaciones, sin discrepancias. Aquel pecho altivo, aquella garganta escultural digna a base de su rostro griego, todo luz, todo amor. Aquella mirada franca, leal, abierta, en que las pupilas se mostraban inmensas para la fascinación Lanzando rayos detrás de las pestañas largas y sedosas. No eran de una niña inocente y llena de pudores. Eran de la mujer. De la mujer terrible cuando esgrime como arma su belleza. No tardó Jorge en ir a visitarla. Una primera entrevista con una mujer bella, viuda y sola no deja de tener sus serios inconvenientes. El que la tiene experimenta ciertas indecisiones, ciertas timideces imposibles de eludir que, por más hombre de mundo que se sea, lo ponen en peligro de parecer ridículo en sumo grado. Sin embargo, Jorge no pasó por eso, aunque poco fue lo que hizo de su parte para conseguirlo. Soledad lo llevó al buen camino, comenzando por hablarle de música, de pintura, de poesía, de arte, en fin. Conversación con que ya no es tan difícil pensar los primeros momentos, siempre enojosos. Como se habló de la última obra, Aparecida, tocó el turno de ser el tema a su autor y enseguida, como si dijéramos por extensión, a los demás autores argentinos, de allí a las escritoras había ya poca distancia. —Vea usted, Jorge, dijo la dama cuando se llegó a ese punto. Preciso es que las que escribimos tengamos un decidido amor al arte, para no echarnos atrás desde los primeros pasos. Todas las miradas están fijas en nosotras, y lo que es ligera falta en las demás mujeres pasa a ser crimen en las artistas. ¿Se nos perdona que tomemos la pluma entre los sonrosados dedos? Pero como eso es demasiado poco para los que quieren enrostrarnoslo, se buscan otros deslices, otros pecadillos, con que envolver el pecado grande, y así la voz de la literata ha pasado casi a ser el sinónimo de otra voz que callo, y no porque me costara pronunciarla. Difícil. Y peligroso era contestar esta frase. Jorge permaneció en silencio. Por otra parte, esta reputación que se nos hace, algunas veces sin motivo, nos tiene muy sin cuidado y se explica porque hay mil razones para ello. Permaneció un instante en silencio y luego prosiguió. Sé que usted es una persona sensata y que va a ser más amigo mío de lo que suponemos ambos. Por esto quiero darle a conocer una pequeña historia, en la que fui protagonista y de la que guardo profundísimos recuerdos, pero me costará algo relatársela a usted de viva voz, y como he hecho un esbozo de ella con el objeto de escribir más tarde una novela voy a entregarle a usted confidencialmente el manuscrito». No temo usted, son pocas páginas. Créame partidaria de decir mucho en cortas frases, además, por las razones que usted comprenderá. No he puesto mi nombre a la heroína. Y diciendo esto se levantó con gallardo ademán, desenvolviendo toda la regia majestad de sus formas. Fue... Un pequeño secretier de laca sacó de él unas cuantas hojas de papel blanco llenas de patas de mosca y las abrió a Jorge, que las tomó lleno de curiosidad. «Lo que hago con usted ahora hace tiempo que no lo hago con nadie», dijo a Jorge aquella reina de la hermosura y por el talento. «Cree usted que esta es una muestra de alta estima». El afortunado escudriñador de misterios agradeció con agudeza. Largo rato duró aún la entrevista, al cabo de la cual el joven salió de la casa, decididamente encantado de su nueva amiga, que prometía serlo mucho. Cuando llegó a su habitación, no pudo contenerse por más tiempo. Tomó el pequeño manuscrito lleno de letras finas y apretadas, en el que leyó lo que copiamos enseguida. Esto podría llamarse mi vindicación. Si yo tuviera necesidad de vindicarme, no es más que un relato que hago con el deseo de recordar las épocas rientes de mi pasada juventud en las que soñaba feliz en dichas sin nombre halladas, no ya en el rico palacio, sino en la cabaña humilde, visitada por las aves y perfumada por las flores. Era yo una niña. Contaba dieciséis años. No tenía nada de fea y comenzaba a trasladar al papel mis ensueños y mis ilusiones, bajo la forma de estrofas más o menos musicales, cuando conocí al primer personaje de mi novela aún no concluida. Alberto, lindo mozo y de no escasa inteligencia, aunque no dotado como para brillar en el mundo. Me enamoré con su asiduidad y con sus palabras, para mí dulces como la miel y desconocidas como un himno divino. Palabras de amor que nos embriagan siempre a las mujeres cuando damos los primeros pasos en la vida. Así, en amantes coloquios pasamos largos años, esperando la época en que nos fuera posible unirnos para siempre. Aún vivían mis padres cuando ellos murieron. Yo había llegado a los 19 años. El último que dejó de existir fue mi padre. Todavía recuerdo aquella noche terrible del mes de junio, en que me abandonó para no volver a estrecharme entre sus brazos, dejándome sumida en la mayor pobreza, aunque ya con un hombre bastante conocido para poder ganar la vida escribiendo y haciendo traducciones para los diarios. Esa noche silbaba un pampero cruel que hacía carrear los buques en el puerto. Llovía a cántaros, el frío era horroroso y Alberto, una criada y yo estábamos solos, junto al lecho mortuorio de mi padre, cuyas últimas palabras fueron una recomendación hecha a él y a mí. —¡Quierala usted mucho, Alberto! —dijo. —Y tú, Eugenia, quiérelo mucho también. Pocos minutos después rendía su espíritu, cansado en la batalla de la vida feliz, al verme con el apoyo de aquel hombre que le acompañaba en sus últimos instantes. No sé cómo caí llorando entre los brazos de Alberto, ni sé cómo tampoco él, más atento a su amor que a las emociones de esa noche espantosa, desfloró con sus labios los míos, emblanquecidos por la fiebre. Algunos instantes más tarde, Alberto y la criada quedaban junto al cadáver de mi padre, mientras yo me retiraba a mi habitación a dar libre curso a mi llanto. Me arrojé vestida a la cama sollozante destrozada por los acontecimientos de aquel día, y, vencida, la materia por el rudo golpe sufrido iba ya a dormirme cuando sentí ruido en mi habitación. A la luz vacilante de la lamparilla pude entonces ver a Alberto, que se acercaba a mí atraído por mis aires de profunda pena. No experimenté sobresalto alguno. Comenzaba a ver en aquel hombre a mi esposo. ¿No nos habían unido acaso las últimas palabras de mi padre? Cuando llegó junto a mí, fijé en él mis ojos bañados en lágrimas. ¿Lloras? me preguntó. Contesté con un sollozo. Él se arrodilló a la cabecera de mi lecho y me tomó las manos que yo le abandoné. Nos miramos largo rato diciéndome él palabras de consuelo. Un fluido magnético nos atraía y, como la primera vez, nuestros labios llegaron a juntarse, yo experimentaba un placer desconocido. Un fuego extraño corría por mis venas y mis lágrimas cesaron, como si el calor de aquellos besos las hubiera evaporado el recuerdo de mi padre muerto iba poco a poco borrándose de mi cerebro. Aquella noche fui su esposa ante Dios y ante aquel cadáver querido, en la soledad de nuestra casa abandonada. A los dos días, una mañana triste y helada, numerosos amigos llegaron a casa con el objeto de acompañar a los restos de mi padre, entre ellos iban varias personas de mi familia, con el rostro falsamente mustio, que me dirigieron algunas frías palabras de consuelo. Ninguna, sin embargo, llegó a ofrecerme decididamente su ayuda que yo parecía necesitar tanto. Pero no la necesitaba en Alberto que, vestido de luto, hizo cabeza del duelo. Tenía un amigo adicto y abnegado. Desde entonces todos los días iba a visitarme y en medio de mi pobreza nada me faltó, pues él, a pesar de ser muy pobre también, me proporcionaba lo necesario y yo podía adquirir lo superfluo, merced a mis ganancias de escritora y traductora. A pesar de que yo pertenecía a aquel hombre digno en cuerpo y alma, a pesar de que poco le hubiese costado romper con sus compromisos anteriores, sin poner en peligro mi amor hacia él, me hablaba siempre de nuestro casamiento, que debía realizarse en breve. Yo me consideraba y era ya su esposa, lejos de la vista de los demás, e iba a serlo también para el mundo, cuando la muerte nos había unido, nos separó cortando de un golpe la existencia de Alberto». Había escuchado en un café de boca de un conocido que yo era su querida, y una bofetada fue la contestación que obtuvo el atrevido. Se concertó un duelo, y en él se apagó aquella alma varonil y fuerte aquel espíritu noble y justo enteramente dedicado a mí, para quien yo era el lazo más estrecho que lo unía al mundo. Para él... Siempre caballero, siempre amante, siempre abnegado, tengo un altar en la memoria donde rindo ferviente culto a su recuerdo. Yo había sido feliz durante todo aquel año pasado junto a Alberto. Había sido feliz y no deseaba otra cosa sino la prolongación de aquella vida durante mucho, pero mucho tiempo. Por desgracia esto no pudo ser así. Lloré amargamente a aquel hombre noble, pero llegó un día en que, por fin, mis lágrimas terminaron. Era en noviembre. Los árboles cubiertos de flores, la brisa perfumada, los días espléndidos parecían invitar al amor. La naturaleza embriagaba producía éxtasis divinos. Yo, ¿Puedo decirlo sin temblor de faltar a la molestia? Comenzaba a estar en boga. Mis libros se leían, se discutían, se analizaban y en algunos círculos de personas desocupadas se hablaba de mis pasados amores, de mis pasadas faltas según ellos decían. Falta mi amor por Alberto. No pensaba de ese modo un joven poeta que escribiendo para uno de los diarios en que yo colaboraba pudo hallar la ocasión de visitarme y para quien fui desde entonces un objeto de respetuoso amor. Jamás me decía una palabra de ello, pero no por eso dejaba yo de comprender qué clase de sentimiento le acercaba a mí. En aquellos días de primavera en que la sangre corre ardiendo, Arturo me hizo más audaz. Yo, que experimentaba por él algo menos superficial que de simpatía que acostumbraba a admirarme al verme retratada en sus estrofas, llenas de vida y colorido, que había acabado, en fin, por creerlo una parte de mi ser, no mostré enojo al escucharle antes bien sonreí plácidamente como si en sueños fiese un punto de nuevas y grandes felicidades». Los pájaros cantaban amor. Amor, exhalaban las flores. Yo también amé como ellos en esos hermosos y embragadores días de primavera. Un día, ignoro por qué causa, se desea siempre más lo que se posee, me habló de casarse conmigo. «Soy pobre», me dijo, «tú eres pobre» pero ambos seremos dos eternos enamorados. —¡Loco! —exclamé riendo. —¿Te parece locura unirnos para siempre? —¡Niño! —exclamé esta vez, haciendo de esta palabra por la manera de pronunciarla un equivalente de la anterior. Él calló. —¿Quién sabe en lo que pensaría? Por fin. —Tienes razón —murmuró. Tengo el cielo en mi poder y quiero cambiarlo por el infierno. Soy un loco, un niño. ¿Por qué dices eso? Porque ustedes, escritoras, mujeres que dan su espíritu, todo su espíritu, aún a aquellos hombres a quienes odian, tienen que darse enteras a aquellos a quienes aman, y quizá, quizá, no fuese yo el único en ese caso. ¡Loco! exclamé de nuevo, sellando con mi mano aquellos labios que acababan de decir tan profunda verdad. Él siguió amándome. Ahora mismo me ama, y por eso no descubro enteramente su nombre, así es que cuando X me solicitó y yo le acepté como esposo, sabiendo que me proporcionaría lo que me faltaba, riqueza y esplendor, estuvo a punto de asesinarme. Tan grande era su pena. Hasta hoy he amado mucho en este mundo, y solo de una cosa me arrepiento: de no haber tenido valor antes que ahora para repetir a los que pretenden ultrajarme, echándome en cara a mis faltas aquella frase de Arturo, tan exacta y tan justa de no haberles dicho con voz bien a las sin falsos pudores. Vosotros, que no me echáis en cara la acción de dar mi espíritu, todo mi espíritu, aún a aquellos hombres a quienes odio, ¿por qué darme entera a aquellos a quien amo? Que conteste aquel que sea con fuerzas para ello, que se crea con fuerzas, yo creo haber obrado siempre rectamente, y no tengo aún que quejarme ni de una infidelidad ni de un abuso cometido en mi inocencia, ni de una falsa promesa, ni de otras frases con que algunas mujeres tratan de ocultar la verdad de sus acciones como si no fuese ley de la naturaleza la que trazo con negros caracteres al final de este relato. Amar y ser amada Pocos días después, Jorge, habiendo reflexionado seriamente sobre aquel sofisma habilísimo, se dirigió a casa de Soledad Palmares con el pretexto de devolver el manuscrito. Una vez en la casa y cuando ya hacía rato que ambos conversaban amigablemente, el joven se interrumpió, clavó sus ojos en aquel rostro peregrino e iba a comenzar la preparada declaración amorosa cuando Soledad se echó a reír. —¿De qué se ríe usted? —preguntó algo desconcertado. —De lo que usted va a decirme —contestó ella, siguiendo en su risa—. —¿Lo sabe usted, acaso? —Lo sé. —Desde el momento en que le di el esposo de mis memorias, poco hábil, amigo mío, poco hábil, no debía usted haber aguardado tanto. Ahora ya es tarde. Él se repuso fácilmente y sonriendo preguntó a la dama, «¿Se puede saber por qué?» «Porque yo no me ofrezco, me doy». «Aquí parece que el primer paso ha sido dado por mí. Por otra parte, quiero que seamos amigos, muy amigos, pero nada más. He cerrado mi corazón con doble vuelta y se me ha perdido la llave». Jorge, sorprendido, guardó silencio luego, la conversación fue animándose de nuevo, cuando el joven se iba a ir. —¿Qué piensa usted de mí? —preguntó ella. —Tantas cosas. Dígalas usted. —Todas quedan resumidas. Era una definición de la escritora que hace un momento hacía mentalmente. Ella preguntó con su grandez ojos negro lleno de fulgor de inteligencia. Él contestó saliendo. La literata es una mariposa que se ha quemado las alas en la lámpara de su estudio. Fin